Hola chicos, el día de hoy vamos a ver un video donde vamos a comentar un poco las patrañas que también comete eh, Validus, el igual que Omega Pro En este caso vamos a ver un video de Tonga NFT, nuestro buen amigo Tonga <coughs> Por cierto, vayan y se suscriben a su canal eh, Veo que ya llegó a los 10.000 eh, suscriptores un, una un fuerte abrazo y felicidades a Tonga por este logro que en YouTube cuesta bastante. Y vamos a ver el análisis que él hace desde el punto de vista de movimientos de cuentas y de billeteras digitales de values. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este caso chicos vamos a hablar sobre lo que es eh, Paridus, es una empresa que por lo menos entre comillas empresa que me vienen pidiendo muchísimo en los comentarios, vamos a hacer un repaso bastante rápido, ya tengo video hablando sobre lo que es eh, bueno, esta plataforma, Ten, ya creo que la mayoría tienen clara mi opinión, pero bueno siempre hay gente nueva eh, que está entrando en todo esto y el objetivo es tratar de ayudarlo exclusivamente después en caso de que vos eh, ya más o menos entiendas cómo funciona, está interesante también que sepas cómo analizarla, cómo ver dónde mueven sus fondos y es todo lo que vamos a ver en este video, así que te invito a que te quedes, te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas al canal, que ya estamos llegando a los 10.000 suscriptores, esas son cosas que a mí me ayudan muchísimo. De hecho, ya, ya es, bueno, una de... vez aclarado esto lo que vamos a hacer es ver cómo maneja el dinero, lo que es eh, values a la hora de que un inversor se lo deposita. En este caso, mira, tenemos que encontrar claramente para ver cómo manejarlo. Ese tipo de análisis que hace Tonga me gusta mucho porque usted puede ver si realmente el dinero lo están trabajando o simplemente tienen una billetera que es una captadora que está tomando el dinero de todos los demás y están acumulando. fondos. Alguien que esté depositando. Perfecto. Acá tenemos en YouTube una persona que planea tu dinero. Esta persona lo que hace, fíjate que te dice cómo pondría el USDT a Validus y cargar tu cuenta. Básicamente, a modo de resumen, te enseña cómo depositar, cómo invertir en Validus. Y entonces, ¿qué pasa? A mí me interesa seguir el rastro del de, dinero de esta persona para saber qué hace Validus con este dinero. Perfecto. Entonces, una vez que ya eh, tenemos directamente esta dirección, mira, entramos directamente a lo que es el video, esta persona te explica el paso a paso de cómo depositar, etc. Y va a depositar 50.99 USDT a esta dirección, a través de lo que es la red de Tron. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es copiar esta dirección, una vez que ya tenemos esa dirección nos vamos a tener que dirigir a lo que es la TronScan, que es el explorador de bloques para la red de Tron, y acá lo que vamos a tener que hacer es directamente agarrar, copiar esa dirección, que justo es la que yo tengo acá arriba, la pegan y de esa manera ya vamos a poder empezar a ver qué movimiento viene haciendo esta cuenta, que te vuelvo a decir, no es de esta persona, esta cuenta es a la que Válidos te dice, tomá, a, a ¿vos querés depositar? Bueno, depositame acá. Esto Es una, de una cuenta forma pública. Que es, por ejemplo, si viene fulanito y quiere depositar 100 dólares, bueno, le crean una billetera a fulanito. Si viene, por ejemplo, Mengano y quiere depositar 200 y le crean una billetera a Mengano y ahí envía el dinero a Mengano. ¿Qué pasa? Que después todo se va a juntar en una misma bolsa que es de ahí donde van a terminar saliendo los pagos y como te lo voy a explicar ahora en el paso a paso. Como te dije, acá entonces, esta cuenta es a donde... En caso este era, eh, planea tu dinero, deposita los 50.99 USDT. Acá lo podemos ver, lo hace hace 91 días y 22 horas. Y acá la gente de Validum lo que hace es retirar 49.46, o sea, prácticamente la totalidad de esos USDT, a esta cuenta acá, que arranca en TGR. En este caso voy a achicar un poquito la cámara porque seguramente va a estar molestando un poco. Acá lo pueden ver, esta dirección arranca en TGR y termina en WH. Así que bueno, eso es eh, más o menos a donde va a ir todo el dinero. Perfecto. Entramos Esa es la, la billetera, la billetera la acumuladora. que Yo ya la tengo directamente arriba. Y donde, que es donde llega todo TR el dinero. Y termina en WH. Perfecto. Esperamos a que cargue. Y acá es donde nos vamos a dar cuenta de que Válido nunca quiso disimular. Nosotros, por ejemplo, ya venimos analizando todo este tipo de plataformas hace mucho tiempo. Ya sea COPS, 1.21, Swissickel, Truce Investing, GoArbit, Omega Pro, cualquiera. Todas funcionan de la misma manera y siempre tratan de esconderte todo este tipo de cosas. En el caso de Válido, gente, directamente no tratan de esconder absolutamente nada. Si entramos directamente a esta dirección, fíjate que tiene 148 mil transacciones de entrada. Wow. Esto básicamente son 148 mil transacciones de personas que quisieron invertir dentro de lo que es Válido. No 148 mil dólares, 148 mil transacciones de entrada. O sea, 148 mil personas... Que metieron dinero. ¿Cuánto dinero metieron? Pero sí sumaría una cantidad bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? vos Vóca me decir Tonga, pero... Eh, entonces, varios tiene dinero de sobra. Claramente que tiene dinero de sobra. Pero esto no significa que te vayan a estar pagando. Porque ustedes recuerden que todo este tipo de Ponzi no van a estar hasta el día en que se queden sin fondos. No, no, no, no. no. Esto es así. Sí, la idea, la idea de ellos no es... Eh, le vamos a pagar porque tenemos dinero a la gente. Eh, simplemente es captar la mayor cantidad de, de dinero para una vez que tengan lo suficiente o ya empiece a dar señales de que va a entrar menos gente y ya no van a poder pagar, se van. Ahí es donde viene lo de los hackeos, los de eh, que tienen que hacerle auditorías, los de lo, todo lo que ustedes ya conocen. Y siempre, al final, sacan un producto nuevo. Usted asústese. Si usted está dentro de Validus y en cualquier momento le dicen a usted ahora vamos a sacar un metaverso ahora vamos a sacar no sé, no sé si ya tienen un token esta gente, pero un token entonces siempre que sacan un producto nuevo justo después de hacer algunos ajustes al, al método de pago, al plan de compensación de que le extendemos el plazo, de que ahora vamos a pagar menos pero vamos a sacar un nuevo producto, se están preparando para Y Cuando está entrando dinero, claramente que van a seguir funcionando, van a pagarle a algunos, pero cuando deje de entrar gente y sea más el dinero que está saliendo como entrega de, de las recompensas, estas grandes recompensas que ellos en teoría tratan de vender, que ahí es cuando directamente se van a llevar todo el dinero y después nuevamente vuelven a arrancar el ciclo con otra plataforma que le ponen un nombre diferente y así es como terminan haciendo siempre, siempre la misma etapa. Perfecto, entonces ahora a nosotros nos interesa ver más o menos cómo movieron los fondos de los usuarios que directamente envían acá. Podemos ver que en este caso tienen 984 mil, eh, el equivalente a 984 mil dólares dentro de lo que es esta dirección, quietos sin trabajar ni mucho menos. Y si nosotros bajamos un poco en la parte de transferencias, acá podemos ver que, por ejemplo, mira, hace tres minutos, como yo te dije, estas son dos personas depositando en value. Una persona deposita 48, de BDT, hace 3 minutos también deposita 48, hace 4 minutos depositan 48, hace 5 minutos 956, etc. Está entrando dinero y acá si nosotros vamos a la salida, que es lo que nos interesa, podemos ver a dónde están enviando todos estos fondos. mira por ejemplo, hace 21 horas sacaron directamente 25.000 a esta dirección, a esta dirección que podemos ver acá, después sacan 114.000, 58.000, pero estos montos no son tan grandes. A mí me interesa mostrarte a vos... Eh, verdaderamente a dónde se llevan todos los millones que terminan recaudando con estas estafas. A dónde lo llevan bien. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es venir a esta herramienta que nos va a reflejar bien a dónde va todo el dinero. Perfecto. Una vez que carga entonces acá podemos ver más o menos de manera Wow gráfica la gráfica cómo están moviendo los fondo Mira ahora vamos a hacer un poquito de zoom para que tengan idea. Pero ¿Qué aplicación? ¿Qué programa el usará para hacer estas gráficas? A mí me interesa mucho. a vainas no tengas dudas que seguramente esa cuenta debe ser de alguna persona que ni se entera como pasó cuando pidieron los datos de Omega Pro y demás y en este caso fíjate que podemos encontrar un montón de direcciones fíjate que en todo caso si quisieran hacer las cosas bien no tendrían por qué estar sacando a tantas direcciones lo que es el dinero fíjate sacan 4 millones a una, sacan 5 millones a otra, sacan 800 mil a otra 300 mil a otra, 300 mil a otra, 700 mil después sí que a una sacan 58 millones que es la gran mayoría a otras sacan un millón, a otras sacan seis, etcétera, y de esta manera es como tratan de esconder el rastro de lo que son las transacciones. Después, bueno, podemos encontrar dentro de todas estas billeteras que tienen, por ejemplo, en este caso, mira un millón ochocientos eh, mil, de los cuales eh, no es lo único, porque también estuvieran haciendo un montón de transacciones, Si nosotros vamos al apartado de fuera, ahí podemos ver que estaban entrando, pero como yo te dije, si vas al apartado de fuera, puedes ver que hace nueve horas sacaron 469 mil, 115 mil 185 mil 200 mil mira todo esto en los últimos días mira fíjate por ejemplo acá 1.300.000, millón etcétera un y todo este dinero es dinero de la gente dinero que en teoría tendrían que estar trabajando dinero que en teoría tendrían que estar utilizando para hacer trading y todo este tipo de cosas de todas maneras gente siempre que les digan que van a tener una ganancia asegurada más que todo por lo que es el trading gente no le crean nada porque en otras palabras el dinero que ingresa nunca lo trabaja el dinero que ingresa simplemente se va a las mismas arcas de los dueños de Válidos. Y de ahí lo reparten, reparten las ganancias. O sea, el producto de Válidos es la gente, es el dinero de la gente. O sea, en otras palabras, es un Ponzi. No hay nadie que te pueda asegurar una ganancia en ningún lado. Siempre hay riesgo, nada está garantizado. Así que eso es muy importante a la hora de analizar cualquier tipo de plataforma, cuando ya te digan que te están garantizando resultados, que te están garantizando un porcentaje, automáticamente alejate de ahí. Perfecto. Y después, bueno, por ejemplo, la cuenta que más termina sacando es esta acá, que termina sacando a Binance. Esta acá es la que más o menos saca unos 58 millones. Y acá podés ver cómo eh, termina sacando, por ejemplo, me entendés, 1.400.000, etcétera Todo este dinero, no tengas duda de que eh, no lo están trabajando. Ya lo vimos con algunas... Eh, direcciones, pero bueno, es exactamente más de lo mismo, por eso mismo yo te diría que tengas cuidado, nadie me paga para hacer este video, lo hago nomás más de onda para tratar de ayudar, lo mismo con un montón de plataformas que la gente te dice, no, pero está pagando claramente que están pagando las plataformas durante un tipito porque si no, no entrarían nuevos inversores si no están pagando, porque a esos inversores los que se les paga son los que después van a estar haciendo la publicidad diciendo, che, mirá, me pagan esto y que Correct. lo otro y siguen trayendo gente, así Ellos que necesito mucho cuidado eh, es lo mismo que Para cualquier que siga otro creciendo. tipo de plataforma así que bueno, eh, cualquier duda me encuentran en el grupo de Telegram espero que les haya gustado lo que es el video y no... chicos pasen a el canal de Tonga NFT bastante recomendado eh, tiene información muy útil y eh, yo iba a tratar de replicar este ejercicio pero pues Tonga es experto en darle seguimiento a todas eh, estas billeteras entonces preferí mejor eh, tomar prestado su contenido, espero que no se moleste, eh, para que ustedes vieran que, eh, el cómo, cuál es el movimiento que tiene el dinero que ustedes ingresa a Valius. Entonces no hay pruebas de que el dinero esté trabajando, simplemente lo están recibiendo y repartiendo. Eh, eso demuestra de que Valius es una más del montón y que Validus en algún momento se va a terminar cayendo y se va a ir con el dinero de todos ustedes como ha sucedido y sucederá por muchísimo tiempo más eh, chicos, eso es lo que les quería mostrar nos vemos hasta la